hola bienvenidos vamos a activar la frecuencia de refresco dinámica en windows 11 una función que cambia la frecuencia de la misma en función de las necesidades de lo que estemos visionando en la descripción del vídeo dejaré un enlace donde podéis recabar más información sobre esta función en el vídeo vamos a ver solo cómo se activa vamos a pulsar la tecla de windows y la de la letra I al mismo tiempo. Se nos abre opciones. Vamos a pantalla. Primero sistema y luego pantalla. Bajamos hasta Avance Display. En el caso de que tengamos varias pantallas, se elige aquí y aquí es donde se cambiaría. En mi caso no puedo cambiar a otra, a otra opción porque mi pantalla no es compatible con la frecuencia de refresco dinámica. En el caso de que tuvieran una pantalla que sí, os saldrá de la siguiente forma. Os saldría con un rango de frecuencia. En este caso, en pantalla vemos entre 60 y 120. Si quieren ustedes una fija, aunque tengan la posibilidad de tener la dinámica, pues basta con poner un número fijo.